Nunca considere que ella es el premio Preguntará usted, mi querido, por qué, ¿verdad? Hola, mi nombre es Elizabeth y si no me conoces, este es mi canal Ellie Hoy hay un nuevo video, efectivamente, como lo pueden ver y hoy les traigo unos tips maravillosos para dos hombrecitos. Para los niños, para los adolescentes, para los ancianos, para todos, todos los hombres de este mundo que me están viendo en este momento. Así que bueno, vamos a empezar. Ah bueno, estos se llaman tips para conquistar a las chicas a la mujer de tus sueños, o a esa pimpolla que te trae el loco. El primer tip que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta es no hacer con todas lo mismo. Ajá, ¿por qué? Porque obviamente todas las mujeres son diferentes, todas se comportan diferente y no podemos hacer lo mismo con todas. Ah, ah, ah. ah. Ustedes tienen que actuar diferente con todas, no importa si son del mismo clan o lo que sea, hay que actuar diferente con todas. Segundo, hay que tenerse amor propio, amor propio, porque sí, ustedes no pueden rebajarse, botar su dignidad al piso porque a alguien les gusta. No señor, si ustedes quieren saber más sobre este tema, vean este video. <risa> Entonces, sí, ustedes tienen que tener, mejor dicho, mucho amor propio y no dejar que nadie los pisote, que su dignidad y su autoestima estén, vea. Alto, alto, alto. Tercero, ustedes tienen que imponer su presencia. Ajá. ¿Cómo van a hacer esto? Lo que ustedes tienen que hacer es tener una buena postura, su espalda bien derechita, sus pechos bien salidos y caminar como todo un machote. Pecho, peludo, lomo, plateado. Ajá. Ay, así como lo escucharon. Ustedes tienen que ser los imponentes, los machos alfa de el lugar. Lo van a lograr con una buena posición, corporal, una buena postura, un lenguaje corporal, uno a, uno a y con... Su seguridad al hablar, ustedes tienen que sentirse los hombres más seguros de la vida, aunque no lo sean, tienen que sentirse porque la, segura, la seguridad expresa que usted es un hombre seguro y eso atrae a las mujeres, atrae a las mujeres, ¿ok? Y también tienen que controlar su tono de voz, su tono de voz tiene sí, que ser un tono de presencia, así como de tumba para que las mujeres queden impresionadas. ¡Otro, otro tip! Ustedes tienen que estar abiertos a las posibilidades, sí. Ustedes no pretendan, mis queridos, puede haber la posibilidad, obviamente, pero no pretendan que todas las chicas a las que usted quiera conquistar sean 60, 90, 60, rubia, ojos claros, europea, china, argentina, y no de, de ustedes, ¿me entiende? De su comunidad, o sea, ustedes aspiren a grandes cosas, pero mantenga la mente abierta. Si usted el Gollum los persigue con un anillo diciéndole mis preciosas y el lo quiere a usted, pues hágale caso al Gollum, Que eso es amor de venta. Si usted le gusta a una mujer, dígaselo. No ande ahí con rodeos. Dile, oye, baby, tú me gusta, tú me gusta. Ajá, ajá. Y pues ahí ella decidirá si le quiere dar alguna oportunidad. En el momento en que usted la quiera, Invitar a salir. Y si es así, ha logrado cumplir este video su propósito. Si una mujer les gusta, díganle oye quiere salir conmigo entre el, díganle unas fechas específicas, mañana el sábado el lunes, pero que sea específicas, porque si les dicen algún día, ese día nunca les va a llegar y más si esa persona no tiene interés por ustedes. Así que directo al grano. Pero no es que se espille. Aquí. Ustedes, mis queridos pimpollos que me están viendo, no pueden obsesionarse, ¿sí? obsesionarse con la muchacha, con la chicuela, con la niñita que tienen ahí metida en el corazón. No, no, no. Ustedes tienen que dejar ir. Si la chica les dice que no les gusta, usted no esté ahí como un loco persiguiéndola por redes sociales, vigilándole en la calle a ver para dónde va, con quién sale, con quién... Nada, nada de eso. Nada de eso. Si dijo que no, bueno, bien pueda para sus tres. Pero ustedes lo dicen mentalmente, no sean groseros. Este punto va relacionado con el anterior. Ustedes no se si tienen que tomar las cosas personales. Ajá. Si una chica no quiere salir con usted por X o Y motivo, porque usted es feo, porque huele feo, porque algo de usted no le gusta, usted lo que tiene que hacer es decir, bueno, con su frente en alto, con su mentón bien parado, ¿ok? Que tenga suerte en la vida. Y se va. Primero, eso va a hablar muy bien de usted. Y segundo, va a hacerse sentir Sí, o sea, no tomarse las cosas personales, porque de otra persona, o sea, este es el ejemplo. Si usted le dicen que no... ¿Y usted le va que estuviera muy rica? ¡No se puede! No se puede porque ahí sí lo van a tener como el inmaduro, como el grosero y así no queremos que lo vean. Importantísimo también, mis queridos. Ustedes nunca pierdan una conversación. Siempre tienen que intentar ganarla. Ajá. Y si usted la está perdiendo, dele la vuelta. Denle la vuelta a la arepa! Pero intente ganar todas las conversaciones para que usted quede como el super wise. me entiende? Este chico, con él sí se puede hablar. Este sí sirve para los debates de la candidatura. Bueno, no así tanto de la candidatura, pero ustedes saben a lo que me refiero. ¿O no? Sonreír, ser empático. No así... Hola, cada rato como un loco, ¿no? Ustedes, ante todo, se tienen que hacer los bad boys, los chicos malos, los chicos rudos, lo que a nadie le importa. Pero eso sí, al momento que usted lo vean así, sí, como la primera impresión de, ay, guau, wow, este chico es muy malo. Pero ya cuando usted se le va a acercar a la nena, así, usted todo guapo, todo maloso, usted sonríe y es empático. Usted es la flor de la alegría. Bueno, no tanto, pero sí sea empático con la muchacha, agradable, para que ella tenga un poquito de dos del chico malo y del chico feliz que la hace sonreír y es muy gracioso y así, entonces usted va a ganar la lotería. Sea, pues, eso. No sea adulador. ¿Por qué? Nosotras la mayoría de veces no queremos, no queremos que nos digan lo bonitas que somos. O que nos vemos. Lo bonitas que somos. No creemos eso. Nosotras ya lo sabemos. O sea... Sí. No. Sí. Lo que ustedes tienen que hacer es ser ingeniosos. Buscar la manera de decirle bonita, pero de manera indirecta. ¿Sí me entienden? Ese vestido te queda bien, esos jeans te hacen más alta, ese color de cabello te favorece y cosas así. Así la persona va a decir, ay, yo pensé que me venía fea con este negro de bruja, pero no, veo Y así, pero obviamente ya lo va a decir, ay, sus alentros. Y así usted va a quedar como todo un sí. Esto es importante. Si la chica gusta de usted, o sea, si, sentimiento, si el sentimiento es mutuo con la Godur, a ella no le va a importar si usted es Caballero, si usted es un patán, si usted es un grosero, si usted es un gamín, si usted es niero, no no, no, no, no, a ella no le va a importar nada de eso, mis queridos A ella le gusta a usted, como usted es, y por eso no hay problema Pero si a ella no le gusta, no le gusta por nada del mundo como es usted mi bebé no sigue intentando que ahí no va a haber nada Porque si ella odia todo de usted Va a ser como difícil conquistarla Mucho, mucho, mucho, mucho más difícil De lo que es En este punto Nunca considere que ella es el premio Preguntará usted, mi querido, ¿por qué? ¿verdad? Sencillamente porque usted es el premio Usted se tiene que creer que es el premio porque mi bebé, nosotros tenemos amor propio, ¿verdad? Porque nosotros somos los que ellas nos merecen. Ajá. Yo no me la merezco, ella me merece. Y así es que funciona, porque si usted tiene su ego un poquito elevado, usted se cree así el malote, pero es un, una flor de sensibilidad, un pan de azúcar por dentro, eso ya, mejor dicho, te ayuda a ganar, te ayuda a ganar. Te ayuda a agarrar los puntos del amor. ¡Ah! Aquí va otro punto. Usted tiene que diferenciar si la chica con la que usted le está cayendo, la que va a ser su pareja, ajá, si esa chica es tímida o es de esas chicas hot, de esas atreviditas, de esas que nos suben la temperatura. ¿Por qué? Porque aquí va este punto. Al principio les había dicho que no pueden tratar a todas igual, ¿verdad? Aquí va, ¿por qué? Porque si la chica es tímida y usted empieza con que, oh, yo te quiero llevar a la cama, quiero hacerte mía, ponerte en cuatro y así, la chica se va a sentir atacada. Se va a sentir que usted es un loco acosador y no queremos eso. Nuestra futura novia es tímida. Ustedes van a hacer lo siguiente. Ustedes van a darles así como una mirada sutil. El contacto visual con las timidez es muy importante. Entonces, ustedes mantienen su contacto visual, pero no así como un loco que ya se mueve y usted la silla así. No, no, no, no, no, no, no. Algo sutil, algo sutil para que ya no se sienta acosada. Entonces, algo sutil como de que la mira, le sonríe y voltea. O la mira, le sonríe y le guiña o no. Y así, algo sutil. Y si usted está hablando con ella, mantenga el contacto visual, obviamente mirándole a los ojos, mirándole a los labios. Y de vez en cuando algo sutil, como un rocecito en la mano, un rocecito así, así. Algo sutil, algo sutil, por favor, sean sutiles. Y así como las cosas en doble sentido, de manera sutil. Es que repito mucho, sutil, sutil, sutil, pero es súper importante ser sutil con las muchachas tímidas para que no crean que usted es un cerdo pervertido acosador, sino que usted es agradable, para que se sientan cómodas con usted, porque pues... Obviamente son tímidas, ajá. Si la chica es hot, es atrevida, es así de que... A mí me gusta que me lleven sin pijama, sin pijama. Pues ustedes tienen que ser directos con ellas. Punto, punto, punto. Si la quieres llevar a la cama, baby, te quiero llevar a la cama y así. Ella es así, sí o sí si no. Fin. Ser directos con las chicas hot es la mejor opción. Porque casi siempre a ellas les gusta sin rodeos. así. Este, mis queridos chicuelos que me están viendo, mis queridos hombres, pechos peludos, pechos depilados, lampiños. Este es un punto importante. Si ustedes están enamorados de una chica, ¿ajá? si ustedes les gusta una chica y la acaban de conocer, sean claros con sus intenciones. ¿Por qué? Si usted, mi querido televidente, vidente de, bueno usted, quién está detrás de esta pantalla si usted no es claro con sus intenciones, sabe qué va a pasar va a caer en la free zone, en la free donde odian los hombres estar ¿por qué? sencillamente porque no son claros con sus intenciones primero dicen, no, es que yo te quiero conocer como una amiga, yo quiero saber cómo eres que te gusta como amigas al principio Y obviamente ya después la muchacha Le va a decir Ay, ya cuando usted se le declare Hagamos la dramatización Oye, sí, yo te quiero decir Que a mí tú me gustas, me encantas Y pues ya llevo tiempo de conocerte Quiero salir contigo, ser algo más que amigo <risa> Ay, pobre iluso Ay no, qué pena Es que tú a mí me agradas un montón como amigos Yo no quiero romper nuestra amistad Yo a ti te amo como un hermano no, no, no, no, no, no, no, no puedo, no puedo hacernos esto porque yo sé que en el futuro si, si somos algo y se rompe la relación te no vamos a hacer amigos, yo solo te quiero como un amigo. Y ahí es otro soldado hay Y no queremos eso. Entonces den claras sus intenciones. Ajá. O al menos vayan insinuando qué es lo que quieren, ¿sí? Porque si usted quiere una relación y empiezan ahí como en que yo te quiero como una amiga, te quiero conocer así, como amigos, se están cortando la cabeza desde el principio. Es importante que no estemos, o sea, que no pidamos el número, ¿sí? Lo mejor es no pedirlo, pero en caso de que usted sea un poquito terco y le guste pedir el número, bueno, pero no haya ser el intenso que escribe a los 10 minutos de haberla de haberle dicho adiós, y me entiendo o sea, oye me das un número, oye me das un número sí, te, lo anotas Papá, papá, papá, pa, pa, y a los 10 minutos ¿oh no te acuerdas de mí? ah, error error, mal, mal ustedes tienen 24 horas para abstenerse de escribirle a esa muchacha Mínimo a en los tres días anteriores A las 24 primeras horas, sí, o sea, al cuarto día Le pueden escribir ¿Por qué? ¿Por qué? Esto ya es la mierda ¿Será que ha perdido mi número? Yo estaba interesada en hablar con él No, no puede ser, ahora nunca nos vamos a volver a hablar Nunca nos vamos a volver a ver ¿Cómo hago? Oh. Y ahí se va a empezar a desesperar Entonces ya al cuarto día que usted le escribe Ella se va a emocionar, se va a poner nerviosa y que Ay, no me ha olvidado Es un hombre ocupado, sí Mhm. Uh -huh. Porque si usted lo hace en las próximas 24 horas, en los próximos 10 minutos, incluso en el próximo minuto para confirmar que sí es el número, usted va a quedar como un loco obsesivo. Un loco, loco, loco, loco. Y no queremos. Y lo mejor es que ustedes den el número para, pues, si realmente la chica está interesada, ella le escribe, lo contacta, bla, bla, bla. Ahí ustedes empiezan a hablar bien chévere y usted realmente no se va a reconocer como él necesitado y bueno mis queridos, esto ha sido todo por el video bebé. Y espero que sigan estos consejos al pie de la letra No olvides suscribirte en este botón de ahí Ahí lean clic, clic, clic, Y se suscriben, ver los videos recomendadísimos, súper buenos Y si tú eres mujer y quieres enamorar a un chico Ahí te voy a dejar el video para enamorar locamente a tu chico mí Entonces ya bueno, sí, si les gustó, denle like y si no les gustó, denle un like más grande y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao, los...